...en directo desde Murcia... ...ducentésimo, quincuagésimo, octavo día seguido de protestas... ...contra el muro que está partiendo la ciudad... ...como todos estos ocho meses continuados... ...la gente concentrándose, protestando en esta plaza del soterramiento... ...van más de 40.000 euros en multas por protestar pacíficamente por comer pipas desafiadamente y hoy aquí tenemos a la gente que no descansa todos todos los días aquí tenemos a Mónica hola Mónica ¡Hola! ¿quieres muro? no ¿qué le, qué le dices tú a la gente? que no quiera muro muy bien Mónica aquí están con sus padres Marco con Alexia hola Alexia ...que no, es que está cantando, que no... ¡Canta, canta! Ahí tenemos, a Alexia, Mónica y toda la gente... ...que están protestando, insisto... ...más de ocho meses continuados... ...muy bien... ...aquí la gente... ...que... ...todos los días... ...se vemos... ...nos vemos en las vías... ...hay que recordar... ...que hubo tiempos... ...donde... La censura, donde la censura dificultó que se pudieran hacer los directos completos. Se ven borroso. esperemos que se vea algo mejor, esperemos que se vea ahora después algo mejor. Aquí, por lo menos, que lo estéis escuchando, que estéis viendo, que esto existe, ¿eh? Esto existe. La gente lleva 258 días seguidos de protestas. 258 días seguidos de protestas en Murcia. Lulú comenta que se sigue viendo pixelado. Sí, parece ser que hoy la conexión va algo más lenta, va algo más lenta. Bueno, aún así, dejamos testimonio de que la gente está luchando todos los días en las vías y como siempre los agentes a un lado y las gentes al otro lado ahí tenemos a Antonio que está hablando que esto ya va camino de un ...de los nueve meses... ...estamos en un... ...embarazo... ...Antonio... ...pero el parto será sin dolor... ...el parto será sin dolor seguro, seguro... ...¿sí?... ...yo... <ríe> ...por lo menos para cierta gente será sin dolor... ...igual a alguien le duele, pero vamos... ...creo que no, debe ser sin dolor, debe ser. ...hay que intentar tener el menor dolor posible... ...para los partos incluidos... ...el dolor no vale para nada... ...aquí hemos, hemos estado aguantando... Todo el tiempo, ¿eh? Se ha aguantado todo el tiempo, se han hecho todos los ejercicios de respiración posibles, con lo cual debe ser un parto natural al 100%. ¿Eh? Yo creo que sí. Pues vamos a ver si no nos ponen un muro a la hora de que salga la criatura. La criatura debe salir con el esfuerzo que tiene que salir, pero no con más complicaciones. El muro sería una complicación, eso sería un aborto y no hay que abortar. Aquí, Antonio, hay gente que, que dice... Ah, sí, sí, <risa> ...aquí hay gente que dice... ...que si hace finalmente el soterramiento... ...la pasarela se tiene que quedar... ...como un monumento al horror... ...creado por, por todo este gobierno... ...y en honor a la lucha ciudadana... ...a ti qué te parece... ...bueno desde un punto de vista sería normal que se viera... ...el horror que han producido... ...pero también es cierto que... ...la gente que está aquí al lado... ...no creo que merezca ese, ese monumento... Y... ...creo que habría, tendrían, deberían de quitarlo... ...en mi opinión, yo sería, si, si hubiese una votación... ...votaría que lo quitase, puesto que puede ser... ...queda bien eso de decir que, que quede para la posteridad... ...pero es que no debe de quedar, porque la gente que vive al lado... ...no tiene por qué sufrir eso todos los días. Sí, que, pues, que pusiera una réplica en algún sitio, ¿verdad? Una réplica en algún sitio, en plan pequeño, sí... ...pero esa, esa monstruosidad ahí delante... ...no tiene por qué aguantarla la gente que vive ahí o vive ahí... Eh. ...ni ninguno de nosotros... Esa, ...las cosas que son una aberración... ...deben desaparecer... ¿eh? ...como deben desaparecer otras muchas cosas que, que... no están ahí para mostrarnos lo que pasó... ...eso se puede quedar en los libros... ...o en, en pequeñas réplicas pero no en, ...en estado natural. Bueno la gente está comentando... ...que se asombra de la presencia policial... ...yo cuando venía para acá... ...habían tres furgones de policía que se marcharon... ...hacia allá... ...yo pensé por un momento, digo, la gente ya se habrá ido... ...pero qué va, la gente está aquí y la policía... es ...aparentemente parece que está viniendo menos policía últimamente... ...yo no sé si es porque se está comentando... ...que si alguien querrá, lógicamente es una duda... ...si alguien querrá aumentar la factura, inflar la factura... ...y necesita que haya bastante policía para que luego... ...no suene raro que vale... ...he oído de gente sí. que, he oído de gente... Pero fíjate que, coméntate, que haya menos policía... Y ahí mismo, en esos dos furgones fuera, hay 10 policías. Más luego vete a saber los que hayan dentro, los que haya al otro lado de la vía, cuando lo habitual es que menos de 30, 35 no hayan. ¿eh? Ya, ya, sí. Es decir, en, que ya llega un momento 30, que nos acostumbramos. 30, 50 o por ahí. Pero quiere decir que alguien dijo que esto costaba, entre unas cosas y otras, 9.000 euros al día. Me parece que es una exageración. Pero si realmente fuese algo así, está claro que a pesar de la cantidad de policía que hay y los coches que hay. ...sería inflar facturas... ...pero no me extrañaría nada... ...aunque lógicamente... ...para esto habría que tener datos... Y ...la duda... ...de quién la tenga... ...también puede ser extensible a otra gente... ...no me extrañaría nada... ...que también de esto... Sa intenten sacar... Qué ...sacar facta... ¿no? ¿Eh? sí... ...vaya no, ello... ...totalmente... ...de acuerdo... Bueno, ...sí... Bueno. ...y luego además que... ...hay que recordarle a la gente... ...que nos está viendo... ...que el día de Nochevieja... ...no hubo policía... ...el día que jugó el Barcelona... ...la... El, el Club Barcelona, el partido de Copa del Rey ante el Real Murcia en el estadio de la nueva condomina, que está a la otra punta de la ciudad, tampoco hubo, incluso ese día hubo marcha Ajá. por las calles de la ciudad. Ah, bueno, es verdad. Sí, sí, sí. sí ese ¿Te acuerdas? Marcha, y, no y, policía, ¿eh? y no había policía no había abriendo... Aquí. Efectivamente, no había ni policía de, de, de, de tráfico. Entonces ahí se demostró perfectamente que las protestas ah, pues es que son absolutamente pacíficas, el... que la gente lo autogestiona... Perfectamente, pero mira. El que haya policía ahora mismo aquí es una especie de provocación, un absurdo, eh, quizás para, para poder, digamos, luego tener motivos para inflar algo, pero desde luego, en absoluto, merece que haya aquí una policía, puesto que la gente que está aquí ahora mismo ni tiene ya intención de meterse a parar las vías, ni nada de nada. Con lo cual, pueden traer miles de policías, pero no tienen ninguna función y muchos de ellos seguramente que estarán diciéndonos ¿para qué estamos aquí si aquí no hay motivos para estar? Pero bueno, si los mandan, lógicamente tienen... Si los mandan, los mandan, ellos tienen que venir. Bueno, aquí Antonio nos están saludando desde la Sagrada Familia, Barcelona, ah, pues desde Madrid Un saludo para Hoy... los catalanes, sí. un saludo para los madrileños Hoy se está viendo esto, por la conexión es, un, es, un, es algo mala ah. y se está viendo borroso, pero se está escuchando bien Y bueno, estás hablando con la claridad de siempre y la gente nos está mandando fuerza y ánimo de que sigamos con esta lucha Ánimo a todos por el resto del Estado Muy bien, gracias Antonio Venga, Bueno, pues aquí continuamos en, en este día, ¿eh? Lo sé, eh, disculpar que se vea que se vea borroso Se ve posiblemente por la, por la conexión Posiblemente por la conexión Pero se oye con claridad Y eh, se puede ver, ¿no? Se puede sentir, se puede sentir Que es lo importante este calor que tenemos Calor humano Porque estos días está haciendo está refrescando en Murcia Cosa que se agradece a, ...a estas horas... ...pero... ...que si sí, os podéis sentir que... ...Murcia sigue luchando... ...Murcia no se detiene... ...Murcia no para... ...Loli... ...a ver... ...te he cogido Loli, sí, sí... ...porque... ...hoy es un día importante... ...también... ...ya llega un momento que en España... Vamos, vamos, ...todos los días vamos, vamos, son... Todos ...los 200... ...digamos 258... 8. 8. ...pero es que además fíjate que hoy... ...están dedicando un programa de televisión... ...a la censura... ...han retenido también... ...o han detenido... ...o retenido durante un tiempo... ...a un cantante... Ah, sí. eh, a Evaristo... ...que, que lleva también veintitantos años... ...cantando el muchacho y hoy... ...al, al bajarse del escenario lo ha... La, ...además la Guardia Civil... ...lo ha cogido, lo ha detenido... ...y no sé lo que habrá... ...sido, pero la Guardia Civil... ...y entonces... Claro, aquí también recordamos que durante un tiempo, cuando ya las retransmisiones comenzaron a verse más... ...cuando las retransmisiones comenzaron a demostrar que algunas multas indicaban datos falsos... ...resulta que misteriosamente los vecinos, entre los que me incluyo, aunque sea del otro, bar, de otro barrio de Murcia... ...no podíamos retransmitir, porque ni podía yo, ni podía Marco, ni podía Alejandro, ni Josefo. ...o sea, varios vecinos... ...era ya demasiada casualidad ¿no?... ...Marcos lo denunció... ...ese periscop... ...resulta que comenzó... ...ya se disparó las, las, las, las... ...los espectadores, la audiencia... ...alcanzó más de 90.000... ...ahora va a casi 100.000... ...y a partir de ahí la gente comenzó todavía a apoyar más... ...porque no quería censurar... ...no quería ser, ser cómplice ...con su silencio... ...de la censura... ...y... ...y ahora se nos puede ver en Facebook, en Youtube... ...en Periscope... ...y ya se ha visto más de un millón y medio de personas... ...han visto esto... ...y como tú ya sabes también Periscope ha reconocido la cuenta ¿no?... ...entonces hoy que es un día que se está hablando de libertad de expresión... ...que se está hablando de censura... ...nosotros aquí en Murcia... ...como gente que llevamos todos los días luchando... ...y que se quiere silenciar... ...es un punto importante... ...para que tú que además vive junto a esta pasarela, digas una vez más, pero para que se escuche claro, digas lo que se, lo que la gente debe oír y lo que el gobierno quiere que calles. Cuéntalo. Pues quiero contaros que aquí la prensa, radio y televisión no retransmite ni da ninguna noticia de lo que está pasando aquí, que se está soterrando, no es cierto, que vengan y que lo comprueben, que hay no sé cuántos metros hechos, tampoco, tampoco es cierto, que vengan y lo comprueben, no es que lo contemos nosotros, es que vengan y que lo vean porque mucha gente me dice, "No, pues si se está soterrando ya. Si lo ha dicho el presidente, si lo ha dicho el, el López mira, si lo ha dicho el gobernador civil y no, no es cierto, que vengan y que vean, comprueben. Yo hemos querido ver unas cuantas vecinas y no nos dejan verla. No que supuestamente, que, como nos dicen que están soterrando y que supuestamente podemos verlos cada vez que queramos pues lo hemos intentado y hasta ahora no máquinas que habían eh, haciendo el paripé, porque para mí es un paripé han desaparecido misteriosamente una maquinaria que pesada y, y ha desaparecido y entonces pues quiero que que soy el único medio de que se entere la gente de la verdad, de lo que está ocurriendo en Murcia y en España. Así es que os agradecería inmensamente que se conectara ahí y que supieran la verdad de primera mano, no lo que a ellos les conviene que salga por la prensa, radio y televisión. Así que muchas gracias por favor seguirnos y por favor difundirnos, que no somos solos, está ocurriendo en toda España, nos están engañando. La prensa no dice la verdad, los motivos no lo sé, pero ni prensa, ni radio, ni televisión. Entonces tenemos que escogernos eh, a estos medios que sí es directo y que sí, de momento, podemos hablar las cosas y podemos decir y contar la verdad. De ...lo que está pasando en Murcia... ...y como os digo, no en Murcia solo... ...en muchos sitios... ...vale, pues un beso a todos y apoyarnos... ...gracias... ...muy bien, Loli... ...que es importante que la gente sepa... ...sepa de primera mano... ...sepa de primera mano... Sí, sí. Y de primera ...lo que aquí está pasando... ...que lo digamos nosotros... ...que es que se ve... ...o sea que vengan y que lo vean... Aquí en sitio. Bueno, y además la gente eh, lo puede ver en Periscope, en YouTube y en Facebook. La noche que estuvimos grabando, desde tu casa, sí, que sí. no podía dormir, sí, que estaban obrando en la pasarela sí. y eran las dos y las tres de la noche y, y una cuatro, de ellas estábamos y a las aquí. de la mañana, sí, sí, que sí. Esa, noche me, esa noche me fui a las cuatro y tú, medio así, eh, sí. ...retransmitiendo y mucha gente eh, se conectó con nosotros... Sí. Y, ...y lo vio y, y, y visteis lo que visteis, visteis lo que estamos pasando aquí... ...y que mi casa, no mi casa solo, no solo soy yo... ...sino todos los vecinos, hemos perdido la intimidad... ...nos da, a mí me da, al comedor, sala de estar y cocina... ...justo enfrente de la pasarela, otros dan al comedor... ...cocina y las habitaciones de sus hijos... ...es la única parte que tenemos para ventilar... ...abrir la ventana en verano... ...y que se ventile la casa y tomar un poco el fresco... ...y no podremos... ...porque la pasarela está tan cerca... ...que, que, que se nos meten, se nos meten... ...y está a la altura, a la altura de la, la ventana... ...a la altura de la ventana del primero y del segundo y del tercero... ...son tres pisos... ...lo que ocupa esta pasarela... ...entonces los tres pisos que son... ...seis viviendas, siete viviendas, no... ...tres, tres, seis, nueve viviendas... ...pero es que además, lo curioso... ...es que, bueno, hay una parte de la pasarela... ...que es paralela a la fachada... ...pero es que la otra parte, la que cruza la pasarela... Sí. ...es va recta a la ventana... ...es a decir, ventana. que desde que están cruzando del lado norte... Sí. ...es como si se dirigieran hacia tu casa... ...y luego ya giran para bajar... Sí. ...pero es que la gente, quiera o no quiera... ...está viendo sí, es tu amigo. ventana... ...la ventana de arriba, la ventana de abajo... ...la de al lado, todo... justo Ahí pues, es un espanto eso. la intimidad nula de comedores, de dormitorios, de sala de estar y de cocina. Yo tuve que cerrar la ventana porque uno de los obreros estaba ahí apoyado en la barandilla, mirando directamente, sin ningún disimulo, hacia mi ventana. Y hacia la ventana donde estaba la hija de mi vecina, en su habitación. En su, ...con su pijama... ...leyendo, estudiando un libro... ...y, lo, y la misma vez que lo vi yo... ...estaban mirándola a la chiquilla... ...o sea que eso es un descaro... ...y eso es un perder la intimidad por completo... ...y no se puede... ...soportar esto... ...pues esto Loli, habrá que mostrarlo las veces que haga falta... ...también una tarde... ...estuvimos ahí mostrándolo... ...a, a plena luz del día... ...pero habrá que mostrarlo las veces que haga falta... ...porque lo que se ve una vez... Hay quien no lo ve, no lo, ve sí. lo que se ve se olvida, sí. se olvida, pero esta imagen es sí. muy impactante. A mí me ha parado mucha gente y me ha dicho, madre mía Loli, lo que tienes en tu casa, que lo vi por periscope, madre mía, si no tienes intimidad ninguna, digo, efectivamente... No tenemos, vamos, que este verano una de dos, o nos asfixiamos con las ventanas cerradas, porque aparte es que no paran, es un, es un paso de peatones que no para en toda la noche, porque salen, los que salen no, y de que salen de fiesta no, son también los que trabajan y salen tarde y son también la gente que madruga para ir a trabajar. Y que tienes un instituto justo donde acaba la pasarela, la pasarela acaba justo donde está el instituto. de 800 alumnos. O sea que lo me ven tanto para ir como para venir. Y luego Con dos colegios padres. también, dos ¿no? La ciudad de sí. Murcia. Sí. El, sí. ¿Cómo es? El, el otro, el Gabriel. Eh, Gabriel, no sé qué. Cascales, también. No sé qué, sí. Que Gabriel, está que sí, está aquí en este lado del jardín de la acampada... Sí, sí. Es decir, más luego, por supuesto, que el otro lado es el centro de la ciudad sí. y por tanto mucha gente también tiene que ir para, para trabajar y luego regresar. Claro, claro. Que es que dicen, ah, es que vienen de madrugada. No. No es que vengan de madrugada de fiesta, esto es un barrio obrero. Gente que sale tarde, muy tarde de trabajar, que sus su trabajos lo requieren, y gente que, que levant, se levanta temprano y entra a trabajar, que sea a las seis de la mañana, porque tiene que estar en este sitio en aquel. Esto es un paso a nivel que no para, eh, yo creo que pocos minutos hay que no pase nadie. Y os lo puedo explicar porque yo vivo aquí y me he tirado muchas noches con esto de las obras eh, en vela, sin poder dormir. Y ya hasta, hasta hubo una vez que digo, me bajo, a ver si me relajo, y estuve ahí hablando con los obreros y con los de, con los señores de Adir Digo, a ver si ya, y, y les pregunté que si... No, enseguida está, enseguida está, sí, si estuvo enseguida, a las 3 y 20 de la mañana. Acabaron de hacer el ruido, claro, entonces cuando te subes no, ya no tienes ni sueño siquiera. Tienes cansancio y el mismo cansancio no te deja dormir. Esto además genera ansiedad, genera estrés, es deprimente saber que porque normalmente una obra conlleva luego una mejora, ¿no? O sea, sufres durante un tiempo pero luego te da una calidad de vida al menos, ¿no? Pero es que esta hora tú sabes que es peor, que la acaben o que no la acabe, uno nunca sabe, ¿no? Porque mientras la obran malo y si la, la acaban peor todavía porque te ponen el muro. Eh, sí, pero es que creemos que por desgracia que esto se va a quedar para toda la vida, que es lo peor que pensamos. Porque aquí muchos hablan, pero eh, yo si tengo un papel que te puedo demostrar a ti una cosa que te estoy hablando y te lo puedo demostrar, digo, no, mira... Ve, aquí tienen las licitaciones... ...los, los permisos de obra, los, ...el medioambiental... ...que tampoco lo, lo hemos visto, nadie... ...lo dicen ellos y nos lo tenemos que creer... ...las catenarias de 225.000 voltios... ...pegadas a los colegios y al instituto... ...tiene el, el proyecto de medio ambiente ...y lo tienen licitado... ...no, sabemos que no... ...y pensamos que esto se nos va a quedar... ...para yo no sé cuántos años... Por eso, Loli, aquí es muy importante que la gente que está viendo esto, la gente que está viendo esto por primera vez, que lo comparta, porque no hay un apoyo mediático, no hay un apoyo mediático, digamos, de medios tradicionales, que, que menos que un medio local dijera, y anoche continuaron las protestas en, en, en Santiago el Mayor, que menos que una mención en un apartado pequeño, por lo menos, para que el lector, pues... Sea consciente que la lucha es continuada. Sí, a mí ya me están cayendo una gota. Digo, no sé si estará lloviendo, ¿eh? Lloviendo, no, pero unos relámpagos no, no, por sí, ahí peando. se ve enormes. Sí, sí. Pero aquí. Venga, ¿os vais? Venga. Venga. Fin de va, hasta mañana. Se, de se despide la gente. Aquí ya somos una gran familia, ¿eh? Somos una gran familia. Aquí ni trueno, ni relámpago detiene, llueva o truene, la, a la gente nada la, la detiene. Por eso, importante que, teniendo en cuenta que esta lucha afecta a cientos de miles de personas, que afecta a cientos de miles de personas, 200.000 mil 200. 200. murcianos. 200 mil directamente, sí, pero fíjate, pero es que esto además... Sí, sí, lo están haciendo con dinero público. Sí. Luego, vas a a, luego vas a ir a la a risaca. ...luego vas a ir a la resaca y no van a tener medios suficientes... ...la resaca es un hospital a, de, aquí de Murcia... ...o a, o a Morales msg o a los centros de salud, ¿no?... Vamos ...a la que nos mojamos... <ríe> ...nada, nada, nos mojamos... ...aquí porque no haya muros en Murcia, nos mojamos... ...ahora alguien seguro que nos lleva, no hay problema... ...pero no nos rendimos, no, no sí, vamos para allá para proteger un poco los medios, pero aquí no nos detiene nadie, eh, aquí o sea, solamente faltaba que nunca llueve Murcia y va un día que nos caigan unas cuantas gotas, nos pueda, no, pues pues eso Loli. Pues dile a la gente que comparta, anímale de alguna manera. Le he dicho que es la única manera de, de que se informe, que no solo está pasando aquí, eh, en Murcia, no solo en el paso a nivel. Eh, está pasando mucho. Eh, nos falta información verdadera, nos, sal nos falta información verídica, nos falta mm, que ya tanta mentira eh, que no pueda con nosotros, que no los medios de comunicación están perseguidos y, y mandados por ellos. Y queremos que, por favor, que esto se comparta, que se enteren y que un granico de arena, dice, un grano no hace el granero, pero ayuda al compañero. Que esto no siga pasando en España al antojo de nuestros gobernantes. Uy, no Loli, un beso, que es que la mejor. Loli es un ejemplo. Uno, la lucha, la verdad, lo que sentimos y lo que vemos. No es otra cosa, no es una fantasía. Yo le pido a la gente que venga que lo vea y que lo sufran como lo estamos sufriendo nosotros. Bueno, muchas gracias. Venga, Loli. Venga, pues Fis de Maroli. Eh, aquí ya algunas personas están marchando, bueno, puede caer Murcia, es así, ¿no? Hay unos cambios de temperatura eh, tremendos, de unos 15 grados aproximadamente, en, cu en cuestión de horas. Y, y en un día puede hacer un calor pegajoso, pegajoso, bochornoso. ...pero luego de repente cae una tromba de agua tremenda ¿no?... ...entonces aquí ya en ese sentido la gente se es, es, está teniendo cierto cuidado... ...porque si le cae una tromba de agua... ...pues que no le pille al menos en medio de la carretera... ...pero aún así la gente no se rinde... ...siguen quedando aquí personas en las vías... ...hay que tener en cuenta que esta, esta concentración comienza siempre... ...a partir de las 8 de la tarde... Hoy yo hoy me he incorporado más tarde... ...también he publicado una fotografía... ...que en mi barrio, San Andrés, está al otro lado... ...están de fiestas y hay una fotografía con mi hermano... ...reivindicando a ambos que no queremos muro... ...aunque seamos de otro barrio, no queremos muro en nuestra ciudad... ...no lo queremos y por eso venimos todos los días aquí a las vías... ...y por eso al comenzar más tarde también la cantidad de gente... ...ya era menor y ahora además con el tiempo pues un poquito menos... ...pero llevamos 258 días... ...esto para quien lo pregunte pues mira... ...una vez son, de, son decenas de personas... ...otras veces centenares... ...otras veces miles... ...otras veces decenas de miles... ...claro, sostener... ...decenas de miles de personas en Murcia... ...todos los días en la calle... ...eso es insostenible... Eso es, ...eso es insostenible, ¿no?... ...lo que sí que haría falta es... ...más gente para que se pudiera relevar... ...la gente que viene aquí... ...sobre todo... ...hizo más falta en invierno... ...en invierno en Murcia... ...el frío... ...no es un frío seco... ...es un frío húmedo... ...es un frío afilado... Es un, frío, es un frío que eh, te corta la garganta, ¿no? Los que están en Murcia lo saben, te corta la garganta. Como respires por la boca, te corta la garganta. En la hiere, una, una faringitis, laringitis, es muy fácil, ¿eh? Entonces, hubo días bastante complicados. Recuerdo, sobre todo, al principio de diciembre... ...fue muy complicado, hubo gente luego, sobre todo gente mayor... Hay, tener, ...hay que tener en cuenta que aquí muchas personas... ...tienen más de 80 años... ...buah, los relámpagos, más de 80 años... ...y que incluso tenía neumonía, ¿no?... ...en, en algunos casos o al borde de tener una neumonía, al borde, ¿no?... ...entonces bronquitis sí, entonces era complicado... ...pero aún así con Murcia se han equivocado, ¿eh?... ...con Murcia se han equivocado, aquí la gente en Murcia... Somos muy destarudos, somos muy cabezones mucho, mucho, o sea, si conoces a alguien de Murcia, me comprenderás, es difícil que alguien de aquí no lo sea, no nos aguantamos ni a nosotros mismos, esta mañana, ¿Sí es de hay veces que no nos aguantamos ni a nosotros mismos, ¿eh? de los de lo sí, cabezones que somos, pasarrón. vente por aquí, anda, anda, vente por aquí, Carmen, estás muy guapa, sí muy guapa tí, que tí, sí, que tí. sí, anda, que no, ¿Eh? tiene aquí tu fan, más a que eres. <risa> Que es verdad, si tú lo sabes sí, es, no. es verdad, Carmen Dice mi hijo, mamá, corre, corre Dice, mira a tus amigas de las vías Y ah, es verdad, y, y puso esto Y te dijo, no cuelgues, no cuelgues Y tú harías en ese momento colgarte Ah, sí? ¿Sí? sí, cuando desconecté Sí, cuando desconectaste no Y te puso el de mi hijo así ¿Ah, ¿Cómo se llama? José Andrés José Andrés, oye. Sí. José Andrés, saludo aquí de, de, de Una de las grandes de las vías Carmen ¿eh? <ríe> Mi hijo, mi hijo que muchos recuerdos para el gracioso que me ha dado la pipa. Dice, toma, va ahora para allá para que te entretengas viéndola, comiendo pipa. Digo, bueno, hombre, muchas gracias. O sea ahí estuviste en Mazarrón. esa sí, esa, he playa, ahora mismo? esa playa es buena, ¿eh? Sí, claro. Eso no en es vida. el marmerón. Bueno, eh. Eso no está contaminado. Escucha, greño, yo estoy en la zoía. ¿Sabes dónde está la zoía? Ni idea. No, y la plana tampoco. Tampoco. Coño, a Mazarrón queda a la derecha y nosotros estamos a la izquierda. Yo pertenezco a Cartagena. Yo esa parte. A los yo esa parte no he ido. No, pues es eh, la, eh, la. sabía... Y, pero en cambio sé que es muy buena, porque sí, es que es de que, la más recomendada. En la mayor y en... Estamos muy a gusto. El Más o menos está he hecha una ahí. porquería, pero sí, la zona mejor, de mazarrón y águila está Estaba preciso. la playa hoy así, llena de gente. Llena de gente. Pues oye, es un día te, te lleva una banderita de aquí de nuevo al muro y foto. Eso es. Y te la traes. Sí, sí. Pero me dio mucha alegría. Digo, mira entonces claro que sí. de la vía. Y anda que no se te salva de menos ayer. Bueno, sí, claro, pues, aquí, claro, por supuesto. Que me acerqué estuve ahí un rato ahí sentado con. Con Juan, con María, con Isa, Mari, Francisca también estaba ahí. Claro, ¿Eh? Sí, si estábamos viendo la, la esta, la morena también. La morena, fina, de verdad, también estaba ahí. Sí sí. Mm. Y estábamos diciendo, ¿y Carmen? ¿Dónde está la Carmen? Ah, no, claro, estaba, estaba ahí. Estaba Mazarrón. Mm. Pero allí, ¿sí? eh, que te lo mereces también, ¿eh? Muchas que gracias. Que está Luis. aquí... Todos los puñeteros todos, días, Todos los días, todos los días. Y mientras que el cuerpo resista, estaría. No, no, y por eso tienes que tienes que cuidarte el cuerpo, la mente, las emociones, todo. Así que verdad. Ir a la playa, relajarte allí. Estamos, ¿eh? estamos trabajando un poquillo, pero bueno, estamos poniendo lo curioso para el verano. Si podemos irnos, si no podemos, ya veremos lo que hacemos. Allí allí tienes también tres furgones de la policía contigo. No, ninguno. Ahí no hay ninguno. Allí la Guardia Civil, cuando va para allá y para acá, y ya está. No... Allí no hay guardia ninguna. ¿Ahí hay pipa no ¿Come pipa allí? Sí, claro. Ah, eso allí sí. hay varios chiringuitos y te está muy bien. En la Gloria. Las pipas, igual va a ser eso, las pipas, lo que no hace fortísimo. Pues puede ser, puede y ser. De estos tipos. Ahí, sí. Mira, cómo ves. ¿Es eh, que? te No anda, anda. Te sale bien guapa. Además, estamos. Estamos. Mira, estamos en Periscope, en YouTube y en Facebook. Estamos en los tres sitios. Te puede ver tu hijo por donde quiera. Sí. Facebook, en YouTube. Y en Perisco Y en Perisco Y mira, ayer, ayer no viniste, pero allí. el padre de. Mira, fíjate. Fíjate qué bien te ves, ¿eh? Está guapísima, fíjate. ¿Has visto? verdad, Sí, claro que es verdad. ¿Has visto qué bien? Sí, sí, es verdad. Sí, que estoy bien, sí. ¿Has visto? Lo que pasa que fue muy oscuro. Mira, dice, dile guapa Carmen, te estás viendo, ¿eh? Ahora mismo los comentarios. Ni voy a pintar ni nada. Si es que ahora mismo de la playa Queda un poco de luz ahí. ¡Oh, qué bien, sí! Mira, bien. mira. ¿eh? Fíjate, perfecta. Mira. Vamos. Los dos guapos estamos, ¿eh? ¿Has visto? Mira. Un punto de libro que hizo el padre... Mira, saludos, Carmen, Sergio. Y no. dice que eres guapa sin pintar, te dice oh, María José. Qué... ¡Hombre, ya lo sé! Ya lo sé, cariño, que tú me aprecias a mí mucho, ya lo sé. ¿Eh? Ah, ¿Tú ya sabes que María José eh? Sí, ya lo sé. Ajá, ya lo sé que es. Sí, hay... ah... Graciosa, simpática y... Sí, que sí, muy buena amiga mía. Sí. Es que he venido ahora mismo y me voy para vaya un rato estás con ella allí. Mira, a ver, y al final me has pillado. Pues ahí tienes el punto del libro. Ah, luego leer le la frase a ver lo que te parece. Venga, muy vale, bien. Carmen. Vale. Venga. venga, pues mañana estaremos. Por aquí, en un bésico. Anda. Que no vaya. Venga, muy Hasta luego. Adiós, María José. ¿Quieres algo adiós, era algo mío, ¿Eh? no macho. Bueno, no, venga, de momento vamos, ya. Recuerda mañana por la tarde. Vale. No, déjalos. Bueno Nos Que ha visto, ¿no? Están ahí viendo Bastantes rayos, ¿eh? Mira, es que te llaman ahí Que es que era una de las estrellas mediáticas De las vías, Carmen, y tú lo sabes Carmen, y tú lo sabes Se nos va para allá, que es que la llaman, ¿sabes? Es que mira, mira, allí Bueno, y ahora Os voy a mostrar, a ver si se ve, ¿eh? Aunque si se ve, pero para que veáis que en Murcia ni los rayos, ni los truenos, nada. Yo he truene y en Murcia nada los detiene. Fijaos, ¿eh? Allá. Vamos a ver si durante este tiempo que os estoy mostrando, el cielo se puede apreciar algún relámpago, algún rayo. Porque está habiendo. Pero vamos, queda igual, ¿eh? No sé si se llega a apreciar en la pantalla, yo aquí sí que los estoy viendo. Carmen, guapa, pero luchadora, orgullo de tus vecinos, gente, ¿cómo hacen? Caiga, quien caiga estés ahí. Francisca, se nos va también. Aquí está Fina, Mari. Sí, se ve. Aquí tú, Juan Antonio, lo sabes, que en cualquier momento o cae una tromba de agua y. Buenas noches Nuria, buenas noches Buenas noches, sé que se ve mal, eh Nuria que O por lo menos antes confirmaba la gente que se veía piselado. No sé si ahora se verá algo mejor, pero bueno Aquí estamos mostrando, ya la gente ya se está yendo Hay un poquito de tormenta, eh Pero lleva otro enero, la gente nada la detiene vale. Sígue, Sígueme Cecilio no, no, no, no, no, no. Sígueme, sígueme no hago. ¿Qué pasa? Que no, no. Mari no quiere. Hacer en brandy, broma. Ya, pero que no. Mari, eh. No, no, no, no. Pero Mari anoche estuvo muy bien, eh. No, no, no, no. Sí, estábamos mostrando aquí, Mariluz la tormenta. Pero que lleva otro truene eh. A la gente no la detiene. ¿Mejoró la imagen? Vale, genial. ...una vez se ve mejor, otra vez peor, Nuria... ...bueno son ya... ...son las diez y media... ...hoy en el título del perico pone... En Murcia solidaridad con Gaza... ...pero porque me equivoqué... ...puse el título idéntico al de ayer... ...pero creo que recordar que el próximo martes... ...habrá otro acto de solidaridad con Gaza ¿no?... ...es decir, al fin y al cabo... ...esto no es un postureo, esto es algo real... ...la gente de aquí eh, se solidariza con... ...con otras causas y bueno, eh, no tiene ni punto de comparación... ...lo que lleva sufriendo y padeciendo durante décadas allí... ...en, en, en Gaza, en Palestina, que no tiene ni punto de comparación... ¿eh? ...pero si sí es un tema tabú, es un tema social en el que... ...si tú te posicionas a favor de las víctimas, te criminalizan... Entonces, en ese sentido, sucede algo parecido a Murcia, que como te pongas a favor de la gente que está luchando por mmm, que el tren venga soterrado y que no se parta la ciudad en dos, pues entonces ya te llaman terrorista, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no me importa que, que en el título del Periscope y en el tuit de hoy, pues ponga también eh, solidaridad con Gaza, aunque insisto, él. ...día en el que se hizo el acto... ...fue ayer, ¿eh? ...y posiblemente se haga otro... ...en... ...el próximo martes... ...el próximo martes... ...bueno... ...aquí la gente se nos está poniendo... ...se nos está poniendo en... ...bajo los balcones... ...allí no pueden arrimar ni a un kilómetro a la franja... ...tiene seis kilómetros... Aquí es una masacre, ahora. aquí es aquí es, aquí es, mira, aquí es indignante eh, y la de tiempo que llevamos mirando hacia otro lado. Hay países limétrofes a, a Gaza que tienen más refugiados que habitantes del propio país. ¿no? Y aquí en Europa no somos capaces de... de de, de, tener, de traer a, a gente que está huyendo de guerras, ¿sabes? Es terrible, es lamentable No sé, a mí me parece Bueno Algún día hablaremos con más detalle de esto, con más calma porque da para mucho da para mucho <risa> Ahora fijaos en esta imagen que tenemos aquí, que ya nos estamos acercando nos estamos acercando a ese momento que se producen las vías donde hay más agentes que agentes, ¿qué te parece? ¿Eh? Así de primera he contado 16, 15-16, pero tú dices, vamos ¿toda esta gente? No? ¿Toda, ¿toda esta gente? Dirás tú... Es que será que aquí hay muchísima gente, ¿no? Pues hay esta gente que está viendo aquí Un grupito aquí ¿Lo veis? Y esta gente Así está la calle Así está la calle Sí, Nurio, tengo que descansar, ¿eh? A ver si la gente apoya difundiendo, porque no es solamente grabar, luego hay que difundir. Hay que, porque eh, yo mi particular eh, objetivo es que esto sea visible en Murcia. Entonces no, no basta con grabar y irse a dormir, ¿no? Eh, eh, para que te hagas una idea Nuria, respecto a la difusión y también pasaba idea a los demás. Saludos Fina. Grabar es comer. ...difundir es hacer la digestión... ...entonces... ...todo lo que podáis hacer para que... ...estas grabaciones... ...se difundan, ...más que nada para que la gente... ...vea... ...lo que está pasando ¿no?... ...porque uno puede ver un tuit... ...puede ver una fotografía... ...pero saber que hay horas y horas de grabaciones... ...que tú no has visto... ...y que vives en la misma ciudad... Eso genera cierta sensación, cierta sensación que no te deja indiferente, no te deja indiferente. Entonces, yo insisto ¿eh? en grabar, es como comer, pero eh, difundir es como hacer la digestión. También, mm, sí Susana, estás ahí, además todo el día, yo os puedo decir, particularmente que a mí me da mucha fuerza también, ¿no?... ...comprobar cómo durante el día... ...pues... Eh, ...en alguna de las notificaciones... ...porque a veces que son muchísimas... ...y ya no, no doy abasto... ...pero veo... ...que estáis ahí, que estáis difundiendo... ...a mí me da pena porque... Eh, ...una cosa que... ...a mí ya me supera, ¿no?... ...no puedo responder a, a las personas... Mm, ...llega un momento que las personas se convierten en notificaciones, ¿no?... Es, que, ...es casi cosificarla, y es una pena... ...insisto, a mí me encantaría tener... ...más tiempo... ...más tiempo para poderlo responder... ...para, para poder... ...pues... A, ...agradecer... ...a ver... ...buenas noches... ...Cecilio, grábanos... ...estos son los vecinos que nos estamos manifestando... ...y detrás, a esta hora... ...y detrás mirar qué cantidad de policía hay... si cuenta ...están alrededor de 20 policías... ...mirándonos... ...esto tiene un nombre... ...impresiona ¿verdad? ...pues esto es lo que hay aquí en Murcia... ...en Santiago el Mayor... ...en el paso a nivel... ...nada Cecilio era eso... Lo que sí. ...llega un momento que hay más agentes que gente... Sí. ...más agentes que vecinos... ...esto es una vergüenza, un despropósito... ...con lo cual algo tienen que ocultar... ...cuando nos mandan tanta policía... ...y hay tantas medidas de seguridad... ...es que legal, legal... ...esto no es... ...claro, luego también qué pasa que... ...cuando o sea, la gente ve una imagen de esto... Tenemos en nuestro en nuestra mente una creencia que es que si vemos mucha policía porque está pasando algo malo. O sea, nosotros y seguro que vente, tú te imaginabas antes de venir a, la, a las vías que, que una imagen de mucha policía podía ser cuando nada estuviera pasando. Aquí desde luego algo tienen que ocultar y algo hay y, y nuestros hijos lo ven a toda hora, pasa a las 3 de la tarde tres furgones. Ah, es que a la hora que pase, es que, es que esto es un despropósito total y absoluto. Algo está ocultando el gobierno en esta obra de traer el ave en superficie. Si esto fuera un proceso limpio, aquí estaría Ballesta enseñando proyectos, enseñando proyecto, presupuestos y estaría con la foto. Aquí no está el alcalde acompañando a los vecinos. Algo tienen que ocultar. Eso está clarísimo. ¿Qué opina? Cecilio. A mí me parece, me parece que lo que dices es de una sensatez abrumadora. Es de una sensatez abrumadora. Hoy ha salido en la verdad un artículo que me parece surrealista. Otra vez la verdad al servicio de los intereses del gobierno, manipulando información y creando fractura social entre los murcianos. ...confundiendo... ...aquí no se está haciendo ningún soterramiento... ...no hay proyectos, no hay presupuestos... ...no hay nada, nada de nada... ...esto es lo que hay, mucha policía... ...mucha, mucha policía... ...y mucha rapidez por terminar unas obras... ...por algo será... ...de por supuesto las obras de llegada... del ave en superficie. Alcén, hoy que se habla de la libertad de expresión... ...llevamos... 40, ...más de 40.000 euros en multas... ...más de 40.000... ...aquí recuerdo que, ah, el día que el día que los vecinos se despertaron... ...viendo a la policía con su fusil de asalto... ...una mujer cruzó la vía y al verlo iba con su, con su hija creo que era... ...para el colegio y dijo esto es una vergüenza... ...y la identificaron, es decir, ni siquiera puedes expresar... ...no puedes expresar tus emociones, tienes que callarte... ...o sea, en Murcia se está padeciendo eso meses y meses... Y los medios de comunicación los silencian, que es otro modo de censura. Pero y no solamente los silencian, sino que desde las siete se hacen coloquios todas las mañanas para manipular al resto de la sociedad murciana que no sabe realmente lo que está pasando. Es gente que está acostumbrada a ver las 7, un canal que pagamos con los impuestos, con nuestros impuestos, y se dedican a crear fractura social. Bueno, estamos sufriendo también en redes, una, en Twitter te van quitando seguidores, te van poniendo... Pasan cosas extrañas, cierran cuentas, tienes que abrir cuentas. Quiero decir que vivimos un, una represión que yo creo que lo llaman democracia, pero de democracia no lo es, no lo es. Y aquí estamos con nuestros amigos los policías, que creo que esto no hay derecho, quiero decir... Y con el tren pasando, después de estar casi 30 años la plataforma ProSoterramiento, luchando para que esto no pase, manifestándonos. Esto es lo que hay. Y esta es la realidad de lo que estamos viviendo. Esta es la realidad. La verdad no cuenta realidades, Manipula las informaciones en favor... ...del gobierno regional en favor de Ballesta... ...que tendría que estar con sus ciudadanos y está... ...que si dando plaquitas de honor a los funcionarios... ...que se jubilan, que me parece estupendo... ...pero también hay otras funciones... ...que si va ahora a la cárcel para la reforma... ...¿dónde está la reforma? ...que si va ahora a publicitarse... ...no, Ballesta, esto, eso no es, no es hacer política... ...eso es postureo y vender humo y ya estamos cansados los vecinos de la zona sur estamos cansados bueno Cecilio aquí estamos resistiendo pues sí este oye siempre hablas claro yo creo que ya debes tener también ahí tu, tu fan eh, en Periscope en Facebook en YouTube te está mandando un montón de corazones un montón de apoyo pero está claro que es que hablas con mucha claridad sí sí aquí la gente Sé que viene esta vecina, difundo, porque tengo que defender a mi pueblo. Muy bien, brava, dice José Antonio, claro, dice Sergio. Sí, está lloviendo, pero aquí está, María. Yo estoy aquí, sí. claro que estoy aquí. Es que he hemos he aprendido una cosa nueva. ¿Qué he aprendido? Que dice que cuando las gotas son gordas, cuando caen gotas gordas, ¿como ahora? Sí, si esta, esta lluvia va a ser poca y si es chaparro va a ser muy corto. Eso lo hemos aprendido hoy. ¿Ah, sí? Esta noche lo hemos aprendido. Entonces hay que mirar las gotas. Si son gordas es porque el chaparro es pequeño. Nos refugiamos debajo de eso y enseguida se acaba. Es peligroso cuando son finas. No lo he explicado. Si es que... Uno, uno viene a las vías... ¿eh? Muy bien. Venga. Hasta mañana. Fin de más. Ahí, ahí. Hasta mañana lo que nos vemos en las vías. Bueno. Aquí tenéis la fotografía, la imagen de la noche. Ah, en este momento, ¿eh? en este momento, salvo las cuatro mujeres que están ahora mismo atrás, solamente tenemos este grupo de personas que son cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce personas. ¿eh? Doce, y contamos a mi hermano y a mí, que estamos detrás de la cámara, catorce, ¿no? ...y ahí podéis observar la cantidad de policía que hay... ¿eh? ...estamos hablando de uniformados... ...que no uniformados pues también hay... ¿eh? ...pero estamos hablando de uniformados... O sea que es, ...es lo que hay... ...entonces yo... ...es que os lo digo... ...hay que compartirlo, que se sepa... ...mirar la página en Facebook también... ...buscar Cecilio Cear en Facebook... ...aquí... ...a ver... ...que, que a veces... ...parece que nos cuesta dar un me gusta o un, o un compartir... ...pero a todos, ¿eh? a todas las personas, a mí también... ...no nos pasa que tú miras las estadísticas... ...y normalmente de cualquier incluso personaje famoso... ...igual se da un 1% de me gusta o así ¿no?... ...yo os digo una cosa, aquí nos tenemos que quitar... ...un poco de vergüenza para luchar contra tantos eh, ...nos lo tenemos que quitar, es momento de dar visibilidad... ...a lo que está pasando en Murcia... ...en este caso lo estoy mostrando yo... Eh, lo está mostrando con muchísimos tweets eh, otras cuentas que podéis seguirlas con el hashtag Murcia Libre de Muros. Hay también a veces la plataforma está retransmitiendo, Víctor Valera, Latita, Silvia, Nacho Cuevas. Nos vamos a presentar a la Paco. A decir que no que vamos a rendir, que nos vamos ya para nuestras casas, ¿te parece bien? Sí. ¿Sí? Decimos decir que sentimos a. Se Venga. Vamos a decir que estamos aquí pensando que, que es una pena para ellos ver su trabajo que están haciendo tan fuerte y ver aquí cuatro ciudadanos que le están pasando mal lo, la Policía Nacional. Oye, Paco, que hoy hay gente conectada, eh, nueva, quiero decir. Muy bien. Eh, sí, eh, ¿cuántos euros llevas en multa? Pues multas hemos calculado que eran unos 6.000 euros exactamente, en multa. 6.000 euros. Hoy no, hoy no te las has traído, ¿no? Sí, están, están, sí, están, ¿Están ahí otra vez. No, no las saques que se mojan. ¿eh? No, no, bueno. Este es Paco, el, de la, el, que, hola, hola. El, el que en la multa ponía que estaba echando las cáscaras de la pipa... Lanzando cáscaras la, de pipa, ¿no? Es, pero es decir, ¿De forma? Es, es, eh, desafiante. ¿De forma desafiante, eh? Este es desafiante, es decir, miréis la, la foto de la, de la Coca-Cola encendida con una llama que la tiraba así arrojando, pues imaginaros, eh, ¿qué puede pesar una cáscara de pipa en la mano para poder arrojarla? Eh, es, es casqueano es una, una locura. Pues eso, para, para que no, no lo sepa. Sepa. ...se lo vaya a decir a la policía, vaya a hacer un acto, sí, no, un acto... ...un acto de presentación... ...para decirnos que nos vamos hoy... ...¿vale, vamos? ...ánimo... ...pero... ¿Vamos lo, de, lo decirle de paso que... Decirle de paso que, que... no obre... ...mira, aquí en cambio... Es, es, ...es asamblea la asamblea ha decidido que no... ...la asamblea ha decidido... ...que hay que aguantar... Hay que ...aguantar... aguantar. Hostia, ...la gente es muy fuerte aquí a mí que me gusta mucho la ley la de las mariposas y la, y la filosofía pero también hay que escuchar al pueblo que está indignado y el pueblo eh, es soberano aquí te dice aquí de... te dice el de las pipas que tiene cara de sedicioso sedicioso <risa> de, que te está haciendo eh, gente gente, familiar. gente familiar. familiar pues la verdad es que está, eh, los compañeros pues se irían pero están tan quemados de, de... de eh, lo que hay, pero... ¿Esta noche hay obra o, o qué? Porque hay muchísima policía, ¿eh? No, es exactamente ahora mismo otra la acción que hay unos días con un compañero, un crío que le pidieron el DNI, la policía estaba hasta esos días estaba ordenando el tráfico de, de, de los ciudadanos que pasaban de un lado para otro las vías. Es una acción, les decía, pares usted... ...pase o no pase, a través de que se le dijo... Bueno, ...a mí me echaron, no, me dijeron pase o no pase... ...a mí me dijeron de mala manera... ...que cuando me tratan bien no tengo ningún problema en decirlo... ...pero cuando no es así, ahora que actúen como quieran... ...aquí lo mostramos tal cual es... ...no, y a nosotros que estábamos el padre y el hijo... que lo, ...el padre que estaba intentando razonar con el policía... ...para saber exactamente por qué era el motivo... ...pues cuando el policía, el comisario... ...porque el policía se fue, el comisario le dijo... ...que ya teníamos el minuto de gloria con Cecilio... ...es decir que teníamos ya el minuto de gloria con la pantalla... ...y es que eso ya no, nos puso nerviosos... Y, no. eh, ...y luego dijo que ya eran más de 20 o de 21 personas... ...que iba a ponerse a sancionar uno a uno... ...ah claro, a raíz de eso se puso nervioso el comisario... ...y nos dijo que éramos más de 20 y que teníamos que, que circular... ...y la verdad pues ya todas, cachamos la cabeza... ...bueno, seguimos con la ventana de la ahí y... No... Claro, hay, que, ...hay que decir, porque hubo gente que dijo... ...que nos teníamos que haber sentado todas las vías... ...hubo gente que lo, al día siguiente dice... ...tenéis que ver el vídeo y, y ves cómo, cómo obedecisteis... ...hay que recordar que eso fue al comienzo de la protesta... ...había un grupo reducido de personas... ...que seguramente de haber habido ahí mil personas... Eso no lo para la, la policía, eso la gente se sienta a las vía. No, aquí 500 y, y 5.000. La policía que tenemos aquí hace su trabajo muy bien hecho y ahora ha habido 5.000 personas y lo ha parado. Lo que tenemos que hacer es parar a los que nos lo gobiernan y gracias a Mario y gracias a Dios con esa... Hola, has visto, digo gracias a Mario y ahora que os quiero los dos. Concejade, Mario, concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento, digo con esa, secretario general de Partido Socialista y futurible candidato para la presidencia de la región de Murcia a nuestro alcalde ballesta de, de la alcaldía con el apoyo de ellos y por supuesto de ahora en Murcia y cambiemos murcia que siempre han estado aquí eh, vamos a echar al alcalde ballesta eh, de la alcaldía y tú verás como con él la policía que tenemos aquí se quitará de las vías y no apoyará más la policía está en nuestro servicio estos señores que están atrás está a nuestro servicio pues así es Paco y aquí mira la gente no se rinde Aquí tenemos, cada noche tenemos el apoyo de la diosa Venus, que está ahí, ¿eh? Esa ese lucero que ves este, allí, este es una eso es Venus. De, de, ese... Venus. No, no, no, no me refiero al mamotreto, sino me refiero al puntico ese que está entre la pantalla y la farola, Ah, vale. vale eso es vale. Venus. Ah, Venus vale. sí, sí, en este caso era literal, no era una metáfora, no, no, la, la, la, el mamotreto metálico no es una diosa, es una eso, cultura... es, eso es algo por diosero. ...no es diosa, ni Dios... ...es eh, por Dios, por Dios cero. Es... <risas> en los tiempos lo haremos de esa gran escultura... ...y se quedará esa... ahí como... ...como recuerdo... ...pero la alfama va más para arriba todavía... ...la va 50 metros más para arriba todavía. Bueno, la gente aquí... ...celebrando que al final la policía... Ya ha dado su brazo a torcer... ...ya veremos eh, ¿cuánto? ...porque ahora la policía se mete ahí en esa calle... ...eh... ...bueno... ...y la gente ya ves, ¿eh? no se ha rendido... ...todavía siguen aquí la calle precintada... ...aquí... ...bueno... Mm, ...a ver... ...si la policía no tiene que estar aquí a esta hora... ...pues que no la manden ¿no? ...claro, la gente que quiere que le diga... ...no, pues... ...la gente dice de quedarse... ...pues la gente se queda... ...si no hace falta policía que no venga... ...no hizo falta el día 31... ...de diciembre que hasta... ...los zagales y las zagalas estaban tirando petardos... ...en las vías, vamos prueba tú ahora... A... Vamos, ya no a tirarte un.. a tirar un petardo, a tirarte un pedo, ¿sabes? Eres un terrorista. Vamos, haces eso, pues vete a saber. Aquí todo lo que suene medio mal, ya. O sea, es que. Sí, sí, Loli. Es capaz de tirar un pedo y te dicen que estás utilizando armas químicas, ¿sabes? Aquí hay que tener un cuidado, pero. ...la dignidad, por más que la pisen... ...ya sabemos que la dignidad cuando la pisan... ...nos la entierran a la profundidad necesaria... ...para que crezca y dé más fruto... dé más dignidad... ...tanta como jamás habrían imaginado... ...sí... <ríe> dice por aquí detrás Juanvi, Cecilio es un secreta fijo dice. <ríe> sí, sí Hostia, Estaría bien que al final El ¿Eh? ratón que te pilla el gato ¿Sí? ¿Se va a abrir el tráfico? Venga Ya nos avisan de que Se va a abrir el tráfico rodado Nos alejamos Nos vamos a... La parte de... Pues yo conozco a unas personas con dignidad intacta. Espero que no pase nada con tanta lluvia en Costa Rica. Ah, porque sé que ha dicho Sergio que están también habiendo mucha lluvia por allí. No tienen que poner las vías? En la profundidad. Ay, ay, ay. Pero ojo que esta lucha... Ojo que esta lucha es... es se puede convertir en, en un paradigma social, ¿eh? Puede crear una especie de jurisprudencia social, ¿eh? O sea, esta lucha hay que animar para que la gente en, en, en todo el territorio nacional, en, en otros lugares, lo sepan, para que lo sepan, porque es una manera de decirle oye, si en Murcia han podido salir a la calle todos los días durante más de ocho meses, tú en tu ciudad también puedes, yo en mi ciudad también puedo, ¿sabes? Y esto, ojo, ojo que... Que se una el pueblo, diferentes personas, de diferentes creencias, ideologías, que se una, eso no lo quieren, ¿eh? Eso no lo quieren. Ayer, incluso habiendo, mira, ayer el Murcia de fútbol se mantuvo en segunda división, es decir, ya perdió la oportunidad en segunda división B, perdió la oportunidad de eh, ascender a la segunda categoría, ¿no? Hay tres principales categorías, la primera, la segunda, la segunda B. O sea que fue un día triste para la gente aficionada a fútbol. Eh, el pozo perdió, perdió también el equipo de fútbol sala, creo que son semifinales, en Barcelona. Eso sí, los aficionados del Barcelona eran los que portaban la pancarta de Murcia libre de muros, que manda Cuyón, que pase eso también. ¿eh? Muchas gracias a, a la afición. Y luego resulta que había gente, no te lo pierdas, ¿eh? había gente que decía. Que cómo es posible que la gente fuera a la plaza circular, aquí se le conoce como redonda, yo no sé, se si circular ya, pero siempre se ha llamado redonda. A la redonda, a celebrar la victoria del Madrid cuando el Real Murcia había perdido. Que qué clase de sin sangre eran esas personas. Pues oye, pues, pues aquí os estamos esperando todos los días que vengáis también, ¿eh? os estamos esperando. ...es que tampoco es que haya muchos motivos... ...para celebrar prácticamente nada... ...ahora, también comprendo... ...también comprendo que la gente diga... ...oye, pues he tenido una alegría... ...aunque sea una alegría fake... ...una alegría que ya es tú... ...que has ganado tú, que has ganado... ...eh, como aficionado en Madrid... ...que ha ganado, nada, cero... ...pagar el qué, pagar la tele, pagar... ...eh... O sea, ...pagar el partido, pagar el viaje, pagar... El, pues vamos, no creo que a ti te... ...te, te hagan un reparto de... ...dividiendo, ¿no? y, y, ...y te den dinero... ...entonces... ...hay gente que decía, ¿cómo es posible... ...cómo es posible que la gente vaya a celebrar la victoria del Madrid... ...a la redonda, habiendo perdido el Murcia... ...y cómo es posible que no vengamos todos los días a la, las vías... ...cómo es posible, cómo es posible que esto no se llene de gente todos los días... ...todos los días... ...que en Murcia hay cientos de miles de personas... ...que vengan mil personas... ...que vengan dos mil personas... Claro, claro, eso es lo que tienes que decir Eso es lo que tienes que decir Lo que tienes que decir es, oye, tú te no vas a ir a celebrar tu, la victoria de tu equipo de fútbol Genial, ve a las vías también Ve a las vías, comparte en las redes Eso es lo que hay que hacer Que para unas cosas muy murciano y para otras, ¿qué? Marciano, ¿no? No, no Para otras como si fuesen cosas fuera sí. Como si fuera fuera de lugar ...fuera de contexto... ...como si no estuviera pasando... ...pues está pasando... ...están partiendo tu ciudad... ...la están partiendo... ...y ayer... ...había aquí... había niños... había niñas... ...que estaban aquí en las vías... ...con su familia... ...nada de estar viendo un partido de fútbol... ...por ahí, no... ...y ayer estaba aquí por ejemplo Jorge... ...haciendo de cámara... ...mientras se entrevistaba a su madre... ...y lo estaba pasando genial... ...lo estaba pasando genial el día... ...que Madrid ganó la decimotercera Copa de Europa... ...él estaba celebrando el ducentésimo, quincuagésimo... ...séptimo día de lucha en su ciudad... ...para que no la apartan con un muro... ...sabes, y él lo va a recordar por eso... ...cuando pasen los años y le pregunten... ...oye, ¿tú dónde estabas el día que Madrid ganó la, la decimotercera ciudad? ...él podrá decir, pues yo tendría seis años... ...y hay imágenes en las que se demuestran... ...que yo estaba luchando por mi ciudad... ¿sabes? entonces eso eso sí que es motivo de orgullo eso sí es motivo de orgullo a ver ¿cuántas personas que hoy tengan 6, 7 años dentro de 20 años podrán decir que cuando le pregunten sobre el Madrid que sí estaban defendiendo su ciudad? ¿Eh? pues que lo sepas ...que ni el fútbol, ni cortinas de humo que se le parezca ...impide que la gente salga a luchar todos los días en Murcia... ...todos los días y cada vez, cada vez esto es más visible... ...porque tú que estás ahí y que no estás en Murcia... ...pero lo estás compartiendo, lo estás difundiendo... ...insisto que la, a la gente de aquí le produce mucho ánimo, le da mucha fuerza comprobar cómo a cualquier hora hay algún tweet alguna publicación en Facebook, en blogs, sobre Murcia, sobre Murcia. Es un refuerzo positivo, es muy importante, aquí se manifiestan personas, no se manifiestan números, no. Cuando dice pero ¿cuánta gente soy? Pues mira, personas, personas. Si quieres, di, si quieres número, el 30 de septiembre, más de 50.000. En Madrid, más de 10.000. El 28 de octubre. Si quieres números, 258 días seguidos. quieren números? Todos los martes desde hace seis años. A 50 y tantas sem semanas, más de 300 semanas todos los martes. quieren números? Más de 30 años. Porque ayer me encontré con una persona, con Domingo, que me decía... ...que las protestas y las reivindicaciones comenzaron ya... Hace 35 años, tengo que encontrar la fecha, alguna fecha clara de inicio. Y eso en lo que a números se refiere, pero pero aquí lo que lucha son personas. Fijaos en este momento ¿no? la cantidad de personas que están cruzando a este lado de las vías, los vehículos que están cruzando. Si hubiera un muro, ¿qué vamos a hacer? Si hubiera muro, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues como veis, la policía permanece tanto a un lado como al otro, al otro lado de las vías, está bien. Y aquí me están diciendo, que está surgiendo competencia, pero no es competencia. aquí es Juanvi que ya se está animando, Juanvi que se está animando aquí a, sí, a retransmitir. Eh, aquí la gente, somos los medios no, no, no, si se oye bien Lo puedes enganchar arriba Mira, te lo digo yo Déjame Al revés Así Depende si, te, si me quieres o ir a mí o ir a ti Lo pone para un lado o para el otro ¿Eh? Que aquí estamos Los vecinos Con cámaras ¿Eh? Nuestras armas son las manos, los micrófonos Los focos y las cámaras Sí, no. ¿Eh? Tú, pero tú vas incluso más ergonómico que, que voy yo, ¿eh? Aquí estáis viendo los medios. ¿De qué? ¿Cómo que estás viendo a uno? Y seguro que es mi hermana. Eres tú, Amparo. <risa> pero tú ahora mismo, ¿dónde estás? ¿En Facebook o dónde estás? Yo estoy en Santiago del ¿y tú? <risa> yo estoy. Eh... Yo estoy en la plaza de desatarramiento, eso cae por pues, Santiago del Mayo Mayor, pues, por el barrio San Pío, por donde cae si eso, Hacemos un, un bucle esto, eh. ¿sí? Un bucle, ¿Eh? Mira, Dani, esto para, mira, mira, haz una fotografía a este momento aquí. ¿eh? En el otro bolsillo. Pero no tarde mucho que el brazo lo tengo que el, el brazo cansa, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos, los murcianos, retransmitiendo, ¿será por medios? ¿Qué? ¿Será por ¿Ves? medios? ¿Ves? ¿Eh? Yo tengo mucho que aportar en estos medios <ríe> Claro que sí claro que sí. jugáis? Esto no es juego, esto es muy serio es... Esto es para cuando venga Bernabé Tenemos que utilizar tres o cuatro cámaras, si no ni cojones a encajarlo Bueno, oye, vamos a anunciar ¿Mañana va a haber aquí algún evento? Si es que me tiene abandonado, Cecilio ¿Mañana va a haber aquí algún evento? Si es que me tiene más abandonado que la hostia ¡Sí! Mañana va a haber un mañana día hay, eh, eh, Radio Vías. Radio Vías, sí. Radio Vías. Un día de micro abierto. Un día de micro abierto. Pues mañana, <risa> mañana. <risa> si tienes una poesía, tienes, tienes un poema, un micro relato. <risa> sí, un, uh, uh, sí, tenemos más que un poema, un problema. Si hay, si tienes poemas microrelatos, una queja, algo que quieras, que quieras manifestar aquí en esta plaza del soterramiento va a haber mañana jornada de micrófono abierto jornada de micrófono abierto, radio vías, mañana si todo sale bien, si no hay in inconvenientes de última hora, mañana radio vías, incluso se podría dar el caso se podría dar caso de que lo estuviéramos retransmitiendo en directo como radio no solamente en Periscope sino en Spreaker en Spreaker mirar este iconito de aquí el de la estrella, ese es Spreaker y ahí posiblemente mañana comencemos en directo también a emitir Radio online, que luego se puede escuchar en formato podcast, es decir, tú lo puedes escuchar mediante la aplicación de Spreaker u otra aplicación de podcast, cuando tú quieras. Esto viene a ser una especie, imagínate, de Netflix, pero de radio, ¿no? es decir, tú puedes, aquí os muestro la dirección, Spreaker.com barra Cecilio es de los pocos ya que nos queda por estrenar, ¿eh? Pinterest nos falta ahí por estrenar, Vimeo también, pero Spreaker probablemente sea de los próximos. Entonces ahí, en el Spreaker tú tienes radio a la carta, de diferentes temas. En este caso, en el canal mío, pues, puedes tener diferentes programas de radio online. De hecho, yo antes de las vías iba a emitir dos podcasts y se han quedado ahí, se han quedado ahí, pendientes de emitirlos. Entonces, ahora aquí tenemos el... ...el equipo técnico... ...tenemos al equipo humano... ...músicos... ...¿qué más podemos pedir?... ...talento, bondad, generosidad, solidaridad... ...benevolencia... ...aquí... ...compasión pues... ...y sobre todo entusiasmo... ...y muchas ganas de mostrar la realidad... ...de todas las maneras, de todos los medios posibles... ...para que cualquier persona... ...lo pueda... ...lo pueda ver y pueda llegar... ...spreaker.com... ...¿sí?... ...luego pondré un tweet también para que lo podáis seguir... Eh, ...se puede bajar la aplicación de Spreaker... ...e insisto, si no, en cualquier aplicación de... ...como Pocket Cast, eh, ...Podcast en el caso de, de Apple... ...oye, las dudas que tengáis... ...yo las resuelvo aquí en la vías. ...teléfono en mano vuestro y os digo cómo escuchar Radio Online... ...sin problema alguno... ...aquí nos estamos empoderando digital, socialmente... ...aquí hay un antes y un después de esta revuelta de la huerta... ...un antes y un después... ...un antes y un después, ¿eh? No podían imaginar... ...que poner un muro... ...iba a provocar... ...iba a reaccionar a la gente de esta forma... ...sí, luego Susana posiblemente lo, sub lo subamos también... ...a iBox así como a otras plataformas. Para emitir en directo lo haremos a través de Spreaker. Que bueno, no es que sea tampoco mi plataforma preferida, pero bueno, vamos a comenzar ahí. Vamos a comenzar ahí. Y posiblemente que será mañana. ¿eh? Posiblemente será mañana. Lo volvemos a mostrar. Spreaker.com, pues si alguien quiere hacerle una fotografía. ...barra, Cecilio, Fean. Ahí lo tenemos, ¿eh? No nos van a parar. De aquí ya lo veis, llueve o truene. A la gente de Murcia nada la detiene. Eso sí, es importante no relajarse... ...es importante seguir difundiendo. Seguir difundiendo también... En Facebook, porque mucha gente de Murcia usa más Facebook que, que, que Twitter, entonces en Facebook buscas Cecilio Cean, pues también invitar a la gente de Murcia, invita a la gente de Murcia para ponerle a un clic de distancia la realidad. Vamos a intentar hacerle a la gente la vida fácil, más que decirle, oye, entra aquí, haz esto. Pues entras tú a, a la página de Facebook, que pues también lo tienes aquí, FB... .com barra Ceciliocea y tú invitas a la gente. Entonces, entre que compartas los vídeos, tuit, que invites a la gente, pues. Bueno, al final. Al final, eh, todo el apoyo es necesario. Y a mí, cuando me dicen, Cecilio, descansa, pues lo mejor que se puede hacer es. ...pues hacer que yo descanse ¿no?... ...y eso es pues yo también dedico mucho tiempo a difundir... ...entonces cuando yo veo que la gente comienza a difundir... ...mucho digo mira yo me puedo puedo descansar... ...porque sé que la gente está haciendo que esto sea visible... ...Gamba con bermelada, encantado de verte de nuevo por aquí... ...pues aquí esto es una labor que ya ves ¿eh? Quiero recordar que ya por octubre, finales de septiembre ya... Nos ibas visitando, imagínate, ¿eh? imagínate. yo tampoco creía que esto iba a durar tanto, pero aquí estamos. Eh, estoy mostrando este lado de la calle para que veáis que esto está desolado y pese a eso, pues sigue la policía, sigue... La presencia policial es tremenda, pese a que aquí detrás mía tengo a como mucho 10 personas. Hoy he hecho un pequeño ejercicio que es ver periscope de hace meses, ¿no? En Perico se pueden ver los de hasta hace tres meses y es, es tremendo ver cómo hace unos meses no había pasarela y esto era una lucha difícil, pero al menos mirabas ahí enfrente y veías el cielo y ahora no ves las estrellas, ahora te estrellas, que no es lo mismo, sabes y es y es doloroso. Es muy doloroso, es muy doloroso. Yo no sé si me pasa solamente a mí porque estoy viniendo aquí todos los días y a la gente que venimos todos los días, no sé si a, a ti que lo hayas visto poco o no lo hayas visto, pues veas un perisco de, de, de hace un, un par de meses o tres, pero pero sí, la imagen que he publicado hoy en, en Instagram y en Facebook de la buoginga. La imagen de la búhoquinga, no te lo pierdas, mira, luego lo puedes ver en Facebook y en, y en Instagram. La imagen de la buokinga estaba aquí, ¿eh? la búhoquinga estaba ahí, aquí dentro de esta valla. Fijaos en la imagen que se ve en Murcia, no se parte, la pintura esa se ve con la búhoquinga y estaba dentro de la valla. Es decir, ahora mismo la boquinga ya no podría sobrevolar por aquí porque está esto cerrado. Es decir, ese terreno ya es terreno del pasado, ¿sabes? Luego lo puedes ver, ¿eh? Tanto en Instagram como en, como en Facebook. Bueno, y aquí, pues bueno, nos están cortando el cielo incluso, nos están quitando. Tenemos ahí la luna que diría que está junto con Júpiter. ...pero me puedo equivocar, ¿eh? Es desolador, exactamente, es desolador... ...y oye, y con mermelada... ...también, comparte, ¿eh? ...comparte, para que esto se vea... ...lo le digo a ella porque... ...pues ahí, pues otras personas que estéis ahora ahí... ...también soy de Murcia... ...pero es importante que esto recibiera apoyo... De, de, ...también desde otros lugares, ¿eh? Hay que intentar llegar a la gente de aquí pero luego que la gente de fuera se conviertan como en embajadores, en embajadoras de esta causa, porque al final es la, causa de, de... Vale. es la causa de todas las personas, ¿vale? Es una manera de decir que cuando un pueblo lucha, todo el pueblo se une, o sea, en serio, no hay que, puedo estar equivocado, pero considero que no hay que esperar cuatro años para votar, ...y que el mundo cambie como parte de magia... ...hay que tener claro que se vota a quien se vote... ...uno luchará en las redes y en las calles... ...para que quien acabe gobernando represente al que lo votó... ...al que no lo votó y al que no fue a votar... ...me explico... ...yo particularmente respeto el voto que tú hagas... ...a lo que fuese... ...pero lo que hay que dejar claro es que... ...luego hay que salir a la calle... O hay que dejarles claro que se saldrá a la calle el tiempo que haga falta, seguido, si no hacen y no cumplen con lo que dicen. Motivo por el que se les vota. O si no hacen y no nos representan. Bueno, eh, cierro. Cierro que ya la gente se nos está se nos está yendo. Y eh, aquí despedimos con esta imagen. Hasta mañana, Murcia no se parte, Murcia se comparte, contamos contigo. Murcia no se parte, se comparte. Bueno, esto es la para, para mañana. Nuria, Consuelo, Sergio, inma Loli, Marco, José Antonio, Mari... José Luis, Maribel, Pepe, Gamba con Melada, Tony y todas las personas que estéis ahora en directo, a las que estáis en diferido, fina, bueno, a todas las que me dejo, oye, fins de más. Sergio, hasta mañana. Mm, comparte. ¿eh? Y cuanto más compartas tú, también más descanso yo. También ahí vamos ganando un poquito todos. Hasta mañana, ¿eh? Una abrazada, Tutón. Un abrazo. Fins de más.